¡Buenos días! Bienvenidos a Vlogmas. Voy a estar haciendo unos vlogs para ustedes durante el mes de diciembre. No todos los días porque siento que no va a hacer muchas cosas interesantes. Solamente voy a grabar cuando tenga algo interesante que hacer. Este, ahorita me acaba de levantar, por eso tengo esta cara y por eso tengo esta voz. Um, voy a desayunar, voy a limpiarme mi cara, me voy a maquillar... Voy a atender mi cama, tengo que limpiar platos, porque cuando estás casada necesitas hacer qué hacer. Y después voy a poner mi, bueno, una cosa que me faltó de Navidad. Ya puse mi arbolito, deje enseñárselos. Puse el otro día porque mi esposa estaba, hay que ponerle, hay que ponerle, y así de ok, fine. Y yo lo puse todo solita. Ahí está nuestro arbolito y dos mega regalotes, que ya sé que es uno, que es para mi cumpleaños. Y el otro no sé qué es. Jorge me dice, ¡Oh, ahí está nuestro regalo de Navidad. Y yo así de, what? Que habíamos quedado de que no nos íbamos a regalar nada porque nos vamos a ir de viaje y ya gastamos mucho. Pero no sé qué es, así que me voy a tener que esperar hasta Navidad para, um, um, para ver qué es. Ah, ¡Oh, qué bonito se ve. Así es nuestro arbolito. Lo decoré casi de la misma forma como les enseñé en un vídeo que hice este se acuerdan que, que hice un vídeo de cómo ponerle nieve a tu árbol pues ahí sigue unas personas me estaban preguntando qué qué onda y qué sabe qué pues ahí sigue este no es que si sí se le cae poquito pero no como que la gran cosa ya si le quieren aplicar más pues ya le ponen y si no pues ustedes sabrán y bueno pues ahí está nuestro arbolito y esos dos regalos que estoy muy curioso de hecho yo, cuando estaba chiquita, les hacía como, como que un hoyito a los regalos, este, para ver qué era. Y la mayoría eran como juguetes y me daba cuenta, mi hermano y yo le hacíamos hoyito. Y luego lo volvíamos a tapar con cinta porque me quería quitar esa curiosidad y yo soy muy tramposa, así, Así que pienso hacerle un hoyito, no a mi regalo, pero a la otra cajota que yo no sé si es parte de mi regalo también, que no creo, pero... Ustedes digan en los comentarios si quieren que le haga un hoyito a la caja y filmarlo y se los filmo para el próximo video y, y descubrir qué es. Porque estoy así como que necesito saber qué es, necesito tener el control de, de qué hay aquí. Me voy a limpiar mi carita, solamente que les quería enseñar cómo, lo que uso, este... Hay varias cosas que puedes hacer, por ejemplo, en la noche si te vas a dormir y no te laves la cara, que es, hello, fui yo, este, haga, este, es bueno que te que dejes estas en tu cuarto, así agarras una y te tallas, este, no voy a despre, desperdiciar una ahorita porque me voy a lavar la cara y como no uso maquillaje así de maquillaje, maquillaje de base, solamente me maquillo los ojos y, y los labios. Y solamente en ocasiones especiales me pongo maquillaje así pesado. Así que lo que voy a usar es esta cremita de aquí. Tiene eh, unos pedacitos muy como unas como arenita, piedritas para exfoliar. Así que si has visto este producto, te lo súper mega recomiendo porque huele muy rico. Y si te deja la cara suavecita, si te da una buena exfoliación. Solamente que les recomiendo que usen esto como unas dos o tres veces a la semana porque sí este, te va... No es bueno exfoliarse todos los días, así que usen otras cremitas mientras, más suavecitas y yo uso esto casi todos los fines de semana este, y los miércoles y a veces los viernes, así que vamos a hacer eso. Así es como se mira la cremita, si ¿Sí ven todos esos puntitos, este, todo eso son las cositas que les decía que muy muy padre. Ay, oh, listo, ya se siente muy rico. Este, fui a California el último fin de semana y este, me salió un grano aquí y en el párpado. Aquí en fregado le sale un grano en el párpado, ya es como que. Y al otro día me lo troné y pues, como que. Oh, oh my gosh. Pero, anyways, este. Um, ya me lavé mi cara con ese producto y ahora me voy a poner una mascarilla. Este, ah, les quería enseñar por si se la batería Les quería enseñar también esta crema que uso De la misma marca que esta Huelen muy rico, no es que estas son muy fuertes Y si las dos usan, no las uses nada cerca del ojo Porque sí calan, sí calan Voy a poner una mascarilla ahora en la cara Así que me van a ver con la cara negra oh, Pero se siente muy, muy, muy rico Pero huele feo Medio feíto, pero no como que un feo así como que guacala, no lo puedo aguantar y es como que, como que bueno. Y esto sí es un poquito más difícil de quitar. Eh, bueno, no, no, la verdad no, pero sí se hace un embarradero horrible. Necesitas darte varias enjuagadas en la cara. Este, ya vine, ya vine. es la mascarilla, se siente muy rico. Este tiene como una sensación como que empieza a arder un poquito pero se siente rico y lo siente muy fresco en la piel. Me voy a enjuagar, me voy a poner mi cremita porque por mi batería y este los veo al ratito. Chicos, ya comí, ahorita mi esposo está dormido, pero ya comimos. Este. Vamos a ir al, a Bellevue, a, a, a una a. Por un reloj para mi suegro. Este lo voy a cambiar. Este va a estar muy bonito porque decoran. Decoran muy bonito. Y este les quiero enseñar. Les va a encantar. Así que nos vemos ahorita en un ratito. So llegamos y está ya todo vacío. ya cerraron todo, ya es tarde. Pero vean qué bonito decoran. Había un desfile y me traje mi sombrerito. Eso, hay mucho, mucho carros. O sea, aquí sí que estamos esperando que se vayan todos para no estar en el tráfico. Vean qué bonito. Las casitas, muy padre. Me gusta que pongan esferas gigantes en los árboles, árbolitos. Muy bonito. Y pues ahí está Santa Claus. ¿Qué Mira estas escalitas qué bonita. Junto con un árbol gigante, gigante. Que aquí está muy padre para tomarse fotos. Ya ¡Me pero arriba tienen a Santa. Este huele muy rico. Es de esta marca que se llama John Barbatos. Y dicen, Jorge que este huele como a playa. Este me gusta mucho. Huele muy masculino. Pero creo que este me gustó más. Ok, este huele como el de Halloween, pero como más, un poquito más masculino, es medio dulce, pero huele rico, me gusta, no es que a Jorge no le gusta lo dulce, lo empalagan. So, si son fans de Disney, aquí hay una tienda súper bonita que vende muchas cosas, este, voy a traer a mis hijos, a mis hijos aquí, Uf, creo que yo me volvería a lo... Esta es una de mis tiendas favoritas, se llama Z Gallery, solamente pues, está cerrado, todo está cerrado. Pero ahí el nombre, aquí es donde compré mi mueble ese bonito de ramas, gris. Aquí. Súper padre. Las son tan Pues venía por mi cinnamon van y ya pues ha cerrado, ni modo. Ya nos vamos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.